Hola, amigos están preparados para momentos fuera de contexto porque yo sí adelante vamos pierden esto es Ah, ¿no? Oh, sí, salvada Es como jugar con suscriptores, amigos Y esto parece como si estuviera en vivo ¿No sabes? Bueno, no te metas con Zetis o solo sea, que sea, es mi amigo Bot No, no, no, no, no, no, no. ¡Vamos! ¡Vamos! Lejos de este 19. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! vámonos pes ¡BOOM! Es como una misión espacial cuando me sentí en el aire. ¡Oh! Nada más se fue la luz. Impulso, pirueta, oh, sigue de pie, pero tenemos dos ruedas, vamos a ponérselas, como ven así estaba. Lo arreglamos.